queridos amigos, buenas noches, buenas noches ante todo a todas las madres de familias que el día de hoy han celebrado o están celebrando su, su día, ¿no? Es un día importante, es un día valioso para millones de familias. Bueno, está además de decir lo que significa la, la madre, ¿no es cierto? La vida de cada uno de nosotros. Eh, yo creo que es una fecha especial, un filósofo decía que la felicidad eran circunstancias, eran momentos, ¿no? Y que esos momentos habían... ¿no? sin embargo, ¿no? ¿eh? Porque la felicidad no es constante, no es permanente. La felicidad tiene que ver fundamentalmente con un estado, ¿no es cierto? De ánimo, con una suerte de... situación no anímica, emocional, sentimental que tiene la no, me permite, evidentemente, vivir una situación que no se repite constantemente en la vida de los seres humanos, ¿no? Y yo les digo esto porque yo no tengo madre, en estos momentos mi madre falleció. Pero si algo recuerdo, si algún mensaje les puedo transmitir a ustedes, es que, eh, bueno, yo soy lechura de los padres. Es una condición que se le a ustedes expresivamente, más que de mi padre, no, mi madre era la fortaleza, era la, la columna de, de este grado de mi familia. Empresaria, una mujer guerrera, una mujer que no tenía límites. Eso es lo que aprendí. de ella, bueno, era una mujer pues íntegra, moralmente, y pudo a nuestros a sus cinco hijos, digamos, este... Y de que no, era no sé, un objetivo que ya creía que era el que teníamos que tener, ¿no? Juntamente con mi padre, pero mi madre era la... la que dirigía, ¿no es cierto?, mi familia. Y me acuerdo mucho, ¿no?, de las semblanzas, ¿no es cierto?, la, las netas que me dejaban, haciendo acordarme de mucho, ¿no?, Y esa buena que fue el actor de San Luis. Casi siempre me, me repetía, me decía, ¿no? que él había tenido, digamos, esta posibilidad había llegado hasta tal punto de su vida académica y profesional. Y que yo no podía hacer menos. en bueno, eso se me quedó grabado ¿no? desde un niño. ¿no? Y fue un ejemplo, ¿no?, que... lo no recuerdo con mucho cariño con mucha violencia. Bueno, este... ...y también es importante el en cuenta porque... ...hay muchas madres de familia ¿no?, que... ...han sido abandonadas, se recuerda solamente en este día, y creo que eso está mal porque uno tiene que gozar este, a la madre en vida, y el día de la madre debería ser al menos todos los días o un día a la semana, ¿no? porque nosotros tenemos esa posibilidad: ¿no? porque los que trabajamos, los que hacemos vida académica, profesional, política, en general, tenemos que tener, digamos, este, ese reto porque eh, ustedes se van a lamentar de esta situación cuando pierdan a su madre ¿no? y no tengan un contigo de verdad Porque al final de todo la, la mujer de no uno se puede ir, ¿no es cierto? Con todo derecho, por cualquier razón que tenga, ¿no? Las hermanas se, hacen sus, sus hogares, sus familias. Pero la madre siempre está, ya sea el hijo bueno o el hijo malo. ¿No? Porque para una madre no hay hijo bueno, no hay hijo malo, todos son hijos. Entonces, este, entramos a, a lo que es materia de la. del día de hoy, ¿no? Que es un, esta semana ha sido una semana muy movida. Bueno, y se ha cumplido pues este las. La prognosis que le hice la, la semana pasada, ¿no? en Que la ley, el proyecto de ley que había presentado el presidente Castillo a través del primer ministro, iba a ser archivado. Si es un archivo expreso. Ustedes se han dado cuenta, en menos de cinco días esa ley que. Estaba pidiendo la convocatoria de un referéndum para consultar al pueblo. Ha sido archivada, digamos, por 67 votos, me parece, 339 39 ¿Qué, ¿Qué es importante, digamos, en ese acto político? Es un acto político. ¿Están ustedes viendo cuál es la correlación de fuerzas en estos momentos en el Congreso? no Evidentemente, Castillo, digamos, este. es inteligente o más que ¿no? sus asesores, ¿no? que lo han llevado al desastre, digamos, en estos nueve meses. Yo luego de verdad con castigo, yo estoy, tengo el convencimiento, tengo la certeza, porque antes tenía una idea, ¿no es cierto?, de una posibilidad. Porque uno llega a la verdad por grado, ¿no? tener la sospecha, ¿no es cierto?, luego la posibilidad, luego la probabilidad y luego la certeza. Antes tenía la sospecha... Podría ser probable o no, pero ahora sí tengo las Lo que han llevado al desastre a Castillo ha sido el entorno que va no a rodear. No, porque lamentablemente fue Castillo, ha tenido que pagar el, el derecho letizos, ¿no? de piso. No debemos saber lo siento, qué cosa es ser un presidente, debemos no saber qué cosa es ser un estadista. Y de esa situación, digamos, son este, <risa> mercenarios, psicópatas al ganapanes, que son los que han rodeado al presidente y lo siguen rodeando hasta ahora fíjense a un político, a un asesor se le mide, se le evalúa en función de los resultados en estos nueve meses el, la política las estrategias y las tácticas que ha desarrollado el presidente no han dado resultados sencillamente porque lo que la enseñaron elaboraron una estrategia incorrecta que le ha creado al presidente mucho más problemas de los que tiene en estos momentos entonces este al hasta no es cierto al físico al Beresti, no es cierto y le digo a Pedro Castillo si tú nuevamente transitas recorres el mismo camino, la misma vía o usas las mismas estrategias que han tenido usando hasta la fecha, vas a obtener los mismos resultados. Es decir, vas a fracasar. Ya, esa es la situación simple en términos de principios políticos que se pueden aplicar en esta coyuntura. Lamentablemente, el eh, presidente, para mí, ¿no? para mí, está solo. Esa soledad, pues en el poder, es una soledad, digamos, que desestabiliza a cualquier ser humano, ¿no? Es una soledad que lo va ensimismando cada vez más. Y le hace de caer, digamos, en una serie de contradicciones, de incoherencias, que ustedes lo ven, ¿no? Como consecuencia de qué? De no poder leer correctamente la realidad. ¿Qué está diciendo? No, y es la... Tarea, no es esto que yo este, he querido plantearme en estas disertaciones, ¿no? Este, permítame, permítame, permítame continuar a los amigos de. a los amigos de. a los amigos del, del fanpage. El fanpage. el fanpage, ¿no? Tenía que... bueno... que compartir con ellos también esta transmisión. Pero... tendría que... ingresar digamos, para poder... Estirar. a los amigos del fanpage les agradecería que entren a compartan esto por favor para que puedan ellos este, ingresar a esta transmisión porque he omitido digamos este invitarlos he emitido hoy omitido, he omitido compartirlos, así que por favor les pido que a los amigos del fanpage que entren a mi feed personal porque estoy transmitiendo desde ahí no puedo en estos momentos este parar la transmisión les agradecería que me ayuden por favor compartan compartan por favor Compartan, compartan y perdón un momento, ya lo que les recomendaría es que Aumenten su, su su micrófono al 100% sus parlantes y van a entenderme con toda claridad. Les pido por favor que ayuden en ese punto. Ya, entonces, vamos al como dicen, al, al punto, al grano. Antes de entrar a, a verlo de Castillo y todo lo que ha pasado, digamos, es necesario ¿no? racionalizar una teoría del poder. Porque si ustedes no entienden una teoría del poder, un modelo, no pueden leer la realidad. Mire, los modelos son como los anteojos. ¿ya? El modelo le permite a ¿no? ustedes, digamos, este, analizar cualquier realidad acá en el Perú, en Chile, en Rusia, eh, en Estados Unidos. ¿Ya? Este, eh, el modelo viene a ser la racionalización epistemológica, ¿no es cierto?, de diversas realidades de una manera abstracta. A través de la cual, ¿no es cierto? El investigador, la persona, el punterizador. una claridad sobre los hechos políticos. ¿Cuál es la teoría del poder cierto, que se acepta más o menos en... en Occidente? En Occidente, digamos, esta racionalización tiene que ver fundamentalmente ¿no? con lo que se llama ¿no cierto? el poder sistémico. El poder sistémico que supone el análisis, ¿no es cierto?, del poder como un factor político importante en cualquier sociedad, en cualquier tipo de grupo humano, para poder darle cierta dinámica, cierta orientación, cierto rumbo, cierto camino a las comunidades. ¿Ya? El, el, el poder para muchos es esta cosa, es, en sentido general, en sentido abstracto, ¿no es cierto?, el poder es energía, es capacidad de mando, ¿no es cierto? es factor de dirección, es una forma de dominación de unos hombres sobre otros. O sea, el poder es como la sangre, ¿no es cierto?, en el ser humano. Toda la sociedad, todas las sociedades humanas están atravesadas de manera atravesada por el poder y por la economía. El poder es expresión política, ¿no es cierto?, de una variable, de una realidad, digamos, que está ahí. Y que... Determina, ¿no es cierto?, que los seres humanos, que las comunidades humanas toman determinadas decisiones. ¿Para qué? Para dirigirse hacia uno u otro objetivo que ellos tracen. ¿Quiénes toman las decisiones? Fundamentalmente, las cúpulas, las oligarquías, o como quieran llamar ustedes, las elites, de cualquier sociedad, de cualquier este, comunidad. Y hacer una comunidad campesina, una comunidad nativa, un partido comunista en Corea, en Rusia, Yeltsin, perdón, este, Putin, Yeltsin en su oportunidad, que fue el que disolvió la Unión Soviética. Decisión personal, porque Yeltsin no le consultó a ninguno de los 250 millones de soviéticos de que si se debía disolver la Unión Soviética, que era una república multinacional, una unión de repúblicas multinacionales, significa 16 repúblicas, Yeltsin no le consultó a ninguno de los rusos. Él, él, ante sí, por sí, él decidió que la Unión Soviética se disolvía y se acabó el problema. Para que vean que eso contradice, ¿no es cierto?, muchas teorías marxistas del poder, ¿no?, que esperan que las masas se muevan, que, que haya este movimientos, digamos, sociales, políticos, que haya violencia armada, revolución política, ¿no? En, en la Unión Soviética, el golpe de estado de Yeltsin fue un golpe casi incruente. Y ¿Cómo es posible, no es cierto?, muchos se preguntan, ¿Por ¿qué es que la Unión Soviética luego de la Revolución de octubre de 1917, luego de 67 años, o 73 años, haya caído, ¿no es cierto?, de una manera tan pacífica, sin movimientos de eh, políticos contestatarios contra el grupo de Iglesias, el, el grupo capitalista de IESI. ¿Dónde está, digamos, la teoría marxista, no es cierto?, de que... Las masas van a proteger este, el Estado Socialista, van a proteger este, la conquista del proletariado. E, e, e, ese caso de la Unión Soviética es digno de estudio. Porque el 25 de diciembre de 1991, el señor Boris Yeltsin decidió la disolución de la Unión Soviética. ¿no? Que había fundado, que había... Impulsado los bolcheviques, el Partido Comunista Bolchevique, con, el, con su líder, ¿no? Vladimir Ilis Uyanov Lenin, entonces. donde tampoco, digamos, donde tampoco, digamos, este, la revolución de octubre del 17 fue un movimiento de masas, no fue una lucha armada violenta como muchos creen, como sucedió en la China de Mao Zedong, como sucedió en la, en, en la Cuba de Fidel Castro, con la guerrilla de la Sierra Maestra, que hubo mucho, hubo centenares de muertos. Desde que desembarcamos este, los cubanos escogerados, ¿no? digamos, y se desarrolla la guerra, la guerra de guerrillas No, en, en Rusia del 17, el, el golpe, ¿no es cierto?, al a los al, mencheviques y al gobierno de Kenes, que fue un golpe casi incruente, ¿no? Organizado, preparado, ¿no es cierto?, por Lenin, con la conmemoración de León de, de Stalin y de todo el grupo político del Partido Comunista Bolchevique, pero que eran la mayoría, ellos no representaban el 5% de la clase política rusa Pero tenían tal capacidad de organización y de penetración en el movimiento obrero ruso y en las fuerzas armadas rusas, sobre todo en la marinería, donde penetraron. ¿no? Luego de la derrota de Rusia en la guerra con Alemania, en la Primera Guerra Mundial, entonces se lograron convencer los obreros, los trabajadores, de cierto sector de la marinería y la fuerza armada del ejército ruso, soldados rasos, para que ellos se unieran a los bolcheviques y depusieran pusieran al gobierno que presidía este, el social liberal este, Kerenki. ¿Cómo lo hicieron? A las 3 de la mañana, tomaron posesión del palacio de invierno, que era la sede del gobierno ruso, sin mayor disparo, sin mayores muertos, apoderaron de los telégrafos, los corteles de policía, la radio, la televisión en esa época, eh, los telégrafos, y fueron a decirle, ¿no es cierto?, a los soviets en el Petrogrado, que ellos habían tomado el poder, habían depuesto al gobierno, y dijeron ahí a Lenin como jefe de ese, ese nuevo estado de información. O sea, pues no es como, como, como, como señalan muchos marxistas, lo que es una insurrección armada, violenta. Hay una insurrección, pero no fue una insurrección violenta. O sea, no hubo muertos, o si hubieron muertos, fueron una, una, una... Pero hasta donde se sabe, el día de la toma del poder, del asalto al parecer mierto, no hubieron muertos. Entonces, todo eso es poder. Entonces, el poder eh, tiene una expresión de tipo política, de tipo económica. Hay poder económico que es, es el fundamento del de sistema de dominación en América Latina. Hay un poder religioso, hay un poder militar, hay un poder familiar, hay un poder social, hay un poder comunal. O sea, donde ustedes quieran, van a encontrar el poder, pero en la forma más racionalizada, ¿no es cierto? La encuentran ustedes como poder político. ¿Por qué? Porque el poder político es el que dirige las comunidades y las sociedades humanas. En ese sector, ¿no? De ese poder aparece, ¿no es cierto? Ya en forma concreta, en forma, este, objetiva, visualizada, cuando en la sociedad se producen lo que se llama excedentes, ya o sea, que no hacen de riqueza. O sea, el hombre deja de ser este, nómade, deja de ser cazador, recolector, pescador, se vuelve sedentario, desarrolla o elabora, genera la agricultura, sobre todo de, de granos, entonces ya no solamente para su autoconsumo, para su supervivencia, sino, fundamentalmente, puede él acumular excedentes. Entonces eso, según las nuevas teorías, ¿no es cierto?, es lo que va a generar la, la necesidad de tener que crear un organismo coercitivo que le permita preservar esa riqueza, que luego se extiende, ¿no es cierto?, a la propiedad territorial, a la propiedad comunal. Estoy actualizando la teoría política moderna, ¿no es cierto?, porque la teoría política que, la te, la teoría política que ustedes ven en, en Perú Libre y todos los partidos mar, marxistas de izquierda que todavía subsisten acá, bandera Roja, Bandera Roja, los trotskistas, es una, es una teoría política muy primitiva, ¿no?, que tiene sustento en este libro, que es el manual que... que... lo, lo elaboró un grupo de científicos rusos, ¿no es cierto?, en, en la Unión Soviética, ¿no? y que ha formado, pues, a generaciones de generaciones de generaciones de políticos de izquierda, pero esto está desfasado. Pero esto es lo que repiten ellos todos los días. En la calle de San Martín, en los discursos que hace él, en lo que hablan, digamos, este de Guido, ¿no? ese, ese es el sustrato ideológico que está metido a la cabeza. Pero si ustedes quieren entender a esta gente, digamos, tienen que leer este manual. Evidentemente, este manual no es suficiente, ¿no es cierto? Porque hay cerca de 15 volúmenes que elaboró la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en esa época y que se difundieron por todo el mundo con la finalidad de formar sus cuadros políticos, ¿no es cierto? Porque en cada, en cada estado, en cada país había un partido comunista que luego se dividió en cinco o 6 partidos comunistas. Pero todos tienen su fuente en este libro. ya descartada. ¿no? Estas teorías están este, cocinadas con las modernas teorías antropológicas, sociológicas, ¿no? que, que tienen un grado más de certeza, de aproximación a cómo fue que se generó, que se fue gestando ¿no es cierto? el poder este, político en las sociedades humildes. De las sociedades prepolíticas hacia las sociedades políticas. Entonces, el problema del excedente, la creación, la aparición de la propiedad privada que está ya en Rousseau, y les pecado ustedes en el discurso de la desigualdad, que lean ese, ese volumen de Solidaridad 25 páginas, ahí Rousseau tiene, digamos, una argumentación genial en ese punto para explicar por qué hay desigualdad entre los seres humanos. ¿no? Hace un ensayo, porque con ese ensayo él participa en un concurso en Francia. ¿Por qué? Porque la academia francesa había pedido a los intelectuales franceses que expliquen, ¿no es cierto?, como estaban en la época de la Ilustración, estoy hablando de 1770, Quería ver explicación de por qué los hombres y los seres humanos son desiguales. Entonces, Rousseau participó en el concurso y, y dio a entender, ¿no es cierto?, que el, el origen, la causa de todas las desgracias de la civilización, está en la aparición de la propiedad privada. Mucho antes que Marx, mucho antes que otros autores este, ortodoxos, pero la propiedad privada tiene que ver fundamentalmente con intereses económicos, que luego se extienden a intereses de tipo político, porque ustedes la propiedad privada no la pueden preservar o mantener a través de la palabra, tienen ustedes que normativizar a través de leyes esa protección, entonces por eso que se hace necesario que esa propiedad privada sea tutelada, sea protegida, ¿no es cierto?, por las normas, y la norma por excelencia, ¿no es cierto?, va a ser la constitución de una sociedad. Pero lo importante es, ¿no?, a partir de la propiedad privada uno puede observarlo, y esto es evidencia empírica objetiva, no es un cuento mío, no es una este, explicación esotérica, eso está anclado, digamos, a evidencia empírica, que se establece un, un sistema de dominación. O sea, el mantenimiento de esa propiedad, exige necesariamente que se implante un sistema de dominación en cualquier sociedad humana. Que conlleva, ¿no es cierto? Ese sistema de dominación, va de lo económico, a lo social. Lo social, lo ideológico, lo ideológico, porque en este momento, por ejemplo, Estamos en una guerra ideológica, con toda la derecha, con el canal de la China, con todos los canales de televisión, eso es guerra ideológica. Con inteligencia, con, contra, contra inteligencia por ejemplo, este Pedro Castillo está recontra-sembrando. Está, está, está cometido, le han metido topos, él no se da cuenta, está ahí, digamos, inmerso en un escenario donde prácticamente, para mí, no lo tienen secuestrado. En la dominación de tipo política, la dominación de tipo cultural, ¿no es cierto? Ustedes están viendo en este asunto de la, de la ley que han aprobado del, del, del, de del Chunero, ¿no es cierto? Del cambio en los miembros de, de, de ejemplo, es, es una dominación de tipo cultural, educativa. ¿Por qué? Porque los grupos de poder económico que han logrado hacer los grandes negociados con las universidades privadas desde el año de 1995, es la cual se el decreto legislativo 872 y que privatiza la educación en el Perú. ¿No? convierte, ¿no es cierto?, a la educación en una forma de hacerse millonario. a costa el patrimonio de los ciudadanos. La o sea, Educación como negocio, las universidades como fábrica, ¿no es cierto?, como fábrica de qué? De profesionales. A no me interesa la investigación, no interesa si has aprendido o no has aprendido, digamos, lo que interesa es que eh, pagues tu pensión, pagues tu pensión, pagues tus títulos, pagues tu, tus certificados. Es un negocio, es una máquina de hacer dinero, ¿no? Y ellos aseguran de que tampoco pagan impuestos, ¿no es cierto? A pesar de que son sociedades anónimas. O sea, es un estado de corrupción estructural que se ideó y se concretó en la Constitución Fujimontesinista del año 93. De ahí arranca, pero luego se desarrolla, ¿no es cierto? Con la, este decreto legislativo 800 entonces el sistema de dominación es brutal, ¿no es cierto? En una sociedad. O sea, el sistema de dominación no solamente es político y por eso es que este, en el sentido granchano, ¿no es cierto? Hoy es mucho más importante ¿no cierto? la hegemonía, digamos, cultural e ideológica en una sociedad. Y la derecha se ha dado cuenta de eso, ¿no? Y por eso que está usando. O sea, la derecha son ganchanas en estos momentos, ¿no? Porque saben que están usando sus medios de comunicación, sus diarios, la televisión, la radio, para poder cambiar la mente, sobre todo los jóvenes. Como no que, tienen información, como no tienen cultura política pueden ser fácilmente engañados. Y eso que ustedes dirán es importante, es importante, pues, porque ahí estaba votos. Le dejó tú helado la cabeza a un muchacho de 19, 20 años, y, el, y le vendes el cuento del comunismo, le vendes el cuento del serronismo, el cuento de Cuba, el cuento del chavismo, el cuento del Foro de Sao Paulo. si le vendes ese cuento, y le siembras un cuco, al muchacho lo aterrorizas, lo... le cambia la forma de pensar Entonces, para eso es la dominación ideológica, la violación cultural. Entonces, ¿qué se llama la violación? Ahora, eso se expresa, ¿no es cierto?, en la existencia de grupos sociales, clases sociales. Llámenlo ustedes como quieran. ¿No? Estratos sociales, en el sentido funcionalista, elites, oligarquías, cúpulas, castas, como quieran. Pero lo cierto es que son, ¿no es cierto?, grupos humanos que se identifican con la propiedad, o no, de lo que se llama medio de producción. ¿Sí? O sea, instrumentos instrumento con los cuales se genera riqueza en una sociedad. Eso es lo que divide, digamos, a los grupos humanos. ¿Y ustedes pueden, pueden ver acá dos grandes bloques, dos grandes grupos. Un grupo, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, internacional, un grupo, un grupo de poder nacional, esto de acá, que entrada a la derecha, son los dueños, los capitablos, de las grandes corporaciones, de los bancos, de las minas, o sea, de todo el aparato productivo de la sociedad. Ellos tienen los intereses, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿No ser de, de barrios? Ahora, ellos no trabajan solos, ellos tienen sus partidos, ¿no? Partidos son fundamentales, claro que son fundamentales, porque sin partidos ellos no tendrían representación política en, en la sociedad para que defiendan sus intereses, para tener los lobbies en el Congreso. Y por ejemplo, ¿no? son partidos de ultraderecha, son partidos fascistas como el Partido de Renovación Nacional, Avanza País, partidos de derecha como APP, como PNPD, partidos liberales, no liberales, libertarios, capitalistas y todo lo que identifica a estos este... partidos políticos la conservación del sistema político económico del Estado o sea, ellos quieren que eso no se modifique que eso no cambie, ¿por qué? porque eso establece un sistema de privilegio, un sistema de inequidad en la sociedad, eso es lo objetivo eso es lo que se observa eso, eso no es un método mío Ahora, que eso esté bien o esté mal, ese es otro problema, es un problema moral, un problema ético, que lo podemos discutir. Lo que estoy dando en estos momentos es información de cómo se va generando en una sociedad el un grupo de poder. Por otro lado, ustedes tienen los grupos dominados, o sea, los grupos que crean la riqueza, pero que no son dueños de los medios de producción que son el 90% de la sociedad que solamente vive de su salario o de su sueldo de sobrevivencia 1.050 soles o 1.030 soles con lo cual evidentemente no puede acumular no puede ahorrar y solamente trabaja para poder comer vestirse, pagar sus deudas y el O ¿con esa deuda? son deuda con ellos Porque ellos los bancos, le hago préstamos en la tarjeta y toda la vida 20, 30, 40 años estas personas, en su mayoría, en su mayoría, se quedan en esa situación. Por algún u otro motivo, puede salir, no sé, un emprendedor, puede salir, algún empresario pequeño, puede salir de este grupo y ubicarse acá, al centro. Pero, generalmente, ellos no permiten que estas personas se movilicen hacia su lado. Por una sencilla razón. Si ellos se movilizan hasta este sector, ellos perderían dinero, perderían sus privilegios. Y este es el problema, esta es la dialéctica fundamental de toda sociedad occidental. Lo ven en Estados Unidos, lo ven en Inglaterra, en España, lo ven en todos. Ahora, entre todos los grupos que hay en la sociedad, hay evidentemente sus divisiones, hay escalones, por ejemplo, en este grupo social de los que trabajan. Tenemos acá... La mayor cantidad está integrada por los informales, casi un 70% de informales. Obreros, campesinos, clases medias, o sea, los empleados, la burocracia estatal. La, lo que llaman pequeña burguesía, o sea los intelectuales, Cerrón es un pequeño burgués, por ejemplo. Belido es un pequeño burgués. Porque ni Bellido ni Cerrón este, son proletarios, son trabajadores, son obreros. Tienen acá este, a desempleados. El, el caso de. De muchos este, peruanos y tienen el lumpen, el lo que llaman el, el lumpen lumpe proletariado, y tienen no la canalla o los delincuentes, ¿no es cierto? Todo este sector que está de este lado, todo ese sector es un sector que sobrevive. Entonces, es evidente, pues, cierto, es, es, cuando hablan de unidad nacional, están hablando cosas sin sentido. No puede haber unidad nacional entre estos grupos excluido de la riqueza, con los grupos que son los que manejan la riqueza en una sociedad. Y por eso ahí se presenta, ¿no? Esto es fundamental que lo entiendan ustedes, se presenta el problema es que es un conflicto estructural permanente. O sea, no es un conflicto cultural, por eso que no... De lo que yo reparto, fíjense, de mi vida, de los 15 años de ingresé a la universidad y he racionalizado el tránsito político en mi vida, he observado que la sociedad peruana Latinoamérica y todo el mundo, vive en un conflicto constante, permanente, que se, se agrava cada vez más, ahora por las guerras. Jamás se logrado ver una paz, ni una unidad nacional. Entonces, ese conflicto estructural permanente tiene que ser procesado ¿no? de alguna manera. Y para evitar, ¿no es cierto?, que los seres humanos se maten, entren a una guerra, digamos, de confrontación directa, los conflictos se normativizan, se regulan, se tamizan a través de la Constitución. O sea, la Constitución es ese instrumento que permite, no es lo que te fue, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es que el choque de de grupos, sea así, frontal. Y de esta manera, ¿no?, se permite que haya, pues, una convivencia relativa, ¿no?, pero siempre va a haber problemas, va a haber conflictos, ¿no es cierto?, ustedes miran hasta cuándo. Esa es la gran pregunta. No, no, a diferencia de los marxistas, ¿no es cierto?, que tienen una prognosis equivocada, dice, los marxistas dicen, ¿no es cierto?, que este problema del concepto estructural va a desaparecer, dice, cuando se implante, ¿no es cierto?, primero el socialismo y luego el comunismo. El comunismo ¿no es eso lo explica Marx, ¿no es cierto?, en una, en una obra pequeña que se llama La Crítica de programa de ¿no? El fin último, ¿no es cierto?, de los marxistas es implantar el comunismo, que se los explicaré en una de estas clases, el ABC, para que nadie los engañe. ¿El comunismo por qué? Porque en el comunismo ya no hay Estado, porque han desaparecido teóricamente las clases sociales, porque no hay propiedad privada. Entonces, si no hay propiedad privada, no hay Estado, no hay necesidad de tener policías. Fuerza Armada, no tenemos necesidad de tener jueces fiscales, no tenemos de, de, necesidad de tener fuerza de coerción. Entonces sueña, ¿no? Es una utopía. ¿Por qué dice más? Porque ahí comienza, dice, en el comunismo empieza el reino de la libertad, dice, de la autorrealización del ser humano del hombre. Porque la sociedad se va a manejar, digamos, en una suerte de autoadministración de la producción. Y como los seres humanos, en ese momento, que será pues el año 3000, 4000, ¿no es cierto? Si es que, yo no lo creo, se produce en un reino de superabundancia, porque va a haber tantas, tantos bienes que a, que a todos los humanos no le va a faltar nada. Todos van a tener, todos van a comer, todos van a tener carro, casa. Entonces nadie va a lidiar lo, lo, lo de otro. Entonces en ese momento van a desaparecer los conflictos estructurales. Pero Marx se equivoca, se equivoca Lenin, se equivocan todos los marxistas. Porque para que se produzca eso, eso ya es el paraíso acá en la Tierra. ¿Entiendan ustedes? Esa, esa, esa, esa, ese modelo que plantean los marxistas es el mismo modelo que plantea Jesús en el paraíso. Pero, se equivocan los marxistas y todos los que creen que, que ese es el camino, sencillamente porque el problema sustancial es un problema que tiene que ver con la naturaleza humana, ¿La naturaleza humana, es un problema, es un problema de tipo ontológico, no es un problema ético, o sea, tiene que ver con nuestra estructura sociosomática. tendríamos que retroceder, ¿no es cierto?, hasta los inicios. De la vida humana y la forma como nos estructuraron a nosotros, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, perfeccionar al ser humano. Porque nosotros somos seres imperfectos por naturaleza. Tenemos nuestro lado oscuro, todos, todos, todos, una excepción hasta el parque. Y tenemos nuestro lado racional, ¿no? Esos dos lados conviven, están en una mutua interacción, de que prevalezca un lado, de que prevalezca el otro. Eso está en función del proceso de socialización, de culturalización en la que nos insertamos. Pero creer, como más dicen, porque hay una superabundancia de bienes, los hombres van a ser perfecto, felices, van a tener una moral tan alta, ¿no es cierto?, que no va a haber ladrones, no va a haber rateros, no va a haber delincuentes. Eso, la evidencia empírica, le demuestra que no es así. Eso en psicología está más que estudiado. Y que explicarles en otra sesión cómo es ese proceso, cómo es si biopsico, somáticamente, de nuestra naturaleza. Eso, ya es, eso está ya discutido. Y se sabe. Ahora más con de la estructura cromosómica y del código genético nuestro, se puede determinar, ¿no es cierto? Inclusive las conductas futuras de la persona. Y eso es peligroso, ¿no es cierto? Porque se convertiría en un factor de dominación de nosotros, los seres humanos. Entonces, ejerce el sistema de dominación se ejerce fundamentalmente a través de la captura del Estado, captura del Estado, ¿no es cierto la captura del gobierno y con ello, ¿no es cierto?, la instauración de un manejo, de un direccionamiento de los poderes políticos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, el Tribunal, la Fuerza Armada, la Policía, la Iglesia, todos estos elementos. Son fundamentales para poder direccionar el poder en una sociedad. No crean que los curas no se meten en política, los curas son más políticos que ustedes, más son los jesuitas. Porque ellos tienen interés, ¿no es cierto?, en direccionar hacia dónde se va esta comunidad humana, se va a esta sociedad. Entonces, esto es una introducción a la teoría política, a lo que es el poder en una sociedad, y que. Gracias, dos personas, en cuatro o cinco clases podría yo darles a ustedes una información ampliada de lo que les estoy en forma resumida y apreta. presentando. Vamos a ver. Ya. Les pido por favor que no discutan en las.. Que no discutan en... No pierdan tiempo ahí discutiendo en, la, en las redes. Solamente lo que tienen que hacer es eliminar, ¿no es cierto?, a todos estos troles, a todos estos, este.. Sujetos que están perturbando la la transmisión. Es una maniobra clásica, es, es lucha ideológica, lucha política. Van a sus agentes para perturbar, digamos, este el discurso que les estoy dando a ustedes. O sea, no quieren que le quite la venda de los ojos. Y a, a todos aquellos amigos, no es cierto que algunos que me han escrito, yo les pido les pido mil disculpas porque me han invitado a una serie de entrevistas, de conferencias. Les pido mil disculpas. Este, Quizá me comunique con ustedes porque en estos momentos estoy dando conferencias internacionales, porque cotidientes en mis clases, también en otros países. Y estoy con la garganta deshecha, estoy con cinco o seis horas de, de conferencias, de exaltaciones, y es mucho más exigente la cosa porque ellos pagan por esta conferencia, ¿no? Si, la conferencias no son de este nivel, no son como otro nivel, con mi presentación, con otras herramientas electrónicas, ¿no es cierto? Es por eso que a veces no puedo contestarles, ¿no es cierto? Pero les ofrezco a todos los que si me están viendo ahí por este, estos amigos que vienen que invitados, creo que uno es este... tal José Castillo, otro Pablo. Yo el día jueves, si no lo tienen ahí, de 7 a 9 puedo dar las entrevistas que ustedes deseen. Pregúntenme lo que quieran ahí, conecten sus canales, salgo al aire y ya no parado como ahora, ¿no? Si no sentado, les voy respondiendo las preguntas que ustedes quieran. A todos los que quieran entrevistarme, tengo tiempo el día jueves de 7 a 9 de la noche. Me escriben a, a, a, a, a mi correo, al chat, y nos conectamos. El, me dicen este, el enlace, y yo me conecto y. con todo gusto. No es que yo me crea sobrado, no me crea la última Coca-Cola, del desierto, cierto. Hay muchos tetarados este, que hablan de mí. y que soy soberbio. El, el, el, miren, los estudiantes son testigos, señores. equipo como ustedes? Si esto se si tenía la suerte de estudiar, eso, porque mi madre, digamos, me... No, me esto, ¿no? ¿no? tengo problemas en transmitir todo lo que yo sé. ¿Ya? Pero les pido que comprendan que estoy con la garganta deshecha. El jueves, de 7 a 9, si ustedes quieren, me el link, yo me conecto y... Haciendo la entrevista, así, abierta, como ustedes quieran, para que todos escuchen lo que les voy a de Los temas que ustedes quieran. De las siete especialidades que yo manejo, para que entiendan. O sea, yo no soy un parrillero soy doctor en ciencia política, soy doctor en filosofía, soy un PhD, soy doctor en derecho, soy doctor en economía, soy doctor en ciencias administrativas, soy doctor en sociología, en ciencias sociales, soy doctor en psicología, soy doctor en educación, y las otras citas la maestrías no las menciono porque ya, ya es este, demasiado. Pero, esas son mis especialidades. Lo que ustedes quieran, no hablo de, de, de química, no hablo yo de, de física nuclear, eh, no es el campo. no es el todo lo que quieran en ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la coyuntura nacional, la coyuntura política. Ya, fíjense. Ustedes no pueden analizar la cultura política del Perú si es que no tienen ese... Este, esto es una herramienta, es un instrumento, así como el médico. Opera con bisturí, con láser... El, el... Es igual, ustedes no pueden entrar a analizar políticamente la, la realidad, digamos, de nuestro país si es que no tienen una teoría política en la cabeza. Castillo está, en estos momentos, limitado por seis situaciones. Fíjense, seis situaciones claras. Eso es el, el marco en el que se está moviendo Castillo. Vacancia. La Constitucional, y Solución del Congreso, Restauración de la Constitución del 79, Asamblea Constituyente para la Nueva Constitución. Y... Adelante la Esas son... Esas son las seis situaciones en las cuales se está moviendo Castillo. Vale, el problema es el siguiente. ¿eh? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es que los actores políticos que representan estos partidos políticos de derecha, estos son los que quieren derribar a un gobierno que supuestamente representa estos intereses? Intereses populares, intereses del pueblo. O sea, Castillo no está a este lado. Castillo supuestamente está a este lado. Y acá supuestamente está Perú Libre. A este lado está están? Fuerza Popular, Renovación Nacional, Avanza Progreso, ATP pero Podemos, Acción Popular, entonces ellos ya ya ser un monteado. O sea, Acción Popular se ha acá del centro hacia la derecha. Porque tiene los intereses, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los intereses fundamentales? Tener la posibilidad de colocar a María Alba como presidente del Congreso, que haya elecciones, y puede salir Lescano o algún militante de su partido, aunque el agotamiento de Perú Libre y la fuerza de izquierda. Porque, quiera o no, ustedes tienen que darse cuenta. La presencia del Pleno Libre y todos los grupos de cero izquierda que están en este lado, detrás de Pedro Castillo, han dañado, ¿no es cierto?, han perjudicado una opción política popular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con razón o sin razón los han envuelto en escándalo de corrupción, en el cotismo, que ha sido aprovechado por la derecha para desprestigiar, demoler toda una opción política de cambio en el Perú. Eso, eso no ha pasado, señores, en Chile. ¿Ustedes en la BORI? ¿Por no están metiendo estos escándalos que, que se vienen en, este, en nuestro país? Pero esa es la situación, ¿no? Entonces tenemos acá seis posibilidades. Entonces, en este ámbito se para no sé ver por dónde va el golpe. Entonces, ya le dije, no, la vacancia está descartada temporalmente. Por una sencilla razón. No tienen los 87 votos. Pueden entender, pueden entender la causa, pero no tienen los votos. O sea, esa opción objetivamente no la van a poder este, utilizar todavía. Castillo perdió la posibilidad de disolver el Congreso. Desde julio a la fecha. Pasó ha tenido la posibilidad de disolverlo con dos censuras a su gabinete. Desperdición, lo yo, dice el señor Castillo, el 3 de julio, lo no, no, este, designó al señor Héctor Oveja como premier y canciller de la República. Iba a tener otra confianza, ¿no es cierto?, al, al Congreso el, el 1 de agosto y como la cuestión de dinero, de haber matado a marino, de tener cosas de ser comunista, se, se, se, se supone, no, que no pasaba. Primera bala. En agosto, en septiembre, podía poner otro gabinete, segunda bala, y se acabó el, la oposición de derecha. Por eso le digo que a ustedes que los estrategas, ¿no es cierto?, los estrategas de ese rey cometieron un, un gran error. Porque no fue, perdón, de, de Castillo. No fue un gran error, porque perdieron la oportunidad de poder correr de frente al Congreso en ese momento. Porque le han, le han puesto una serie de, de cerrojos, de controles. Entonces, este, ¿qué cosa puede hacer, este, hacer Castillo en esta situación? Es bien difícil, ¿eh? Aunque me dicen por ahí, digamos, que estarían ensayando, ¿no? Estarían ensayando, digamos, con, con el, el primer ministro. posibilidad ¿no? de que plantee porque ahora solamente se puede plantear este cuestión de confianza por problemas de gobierno entonces este si Aníbal Torres quiere morir en su ley tendría que plantear digamos esa posibilidad ¿no? ante este Congreso entonces esa podría ser pero ellos tienen que estudiar pues ese planteamiento entonces, la disolución del Congreso en estos momentos es, una, es un misil que lo ha perdido, digamos, Castillo. Castillo tenía el misil del referéndum, ¿no es cierto?, para la Asamblea Constituyente. El día viernes votaron, en cuatro días resolvieron que eso era improcedente. Y han archivado esa posibilidad. O sea, Perú Libre, Cerrón, Castillo, ya no tienen la posibilidad, objetivamente, jurídicamente, ¿no es cierto?, de llamar un referéndum para consultar al pueblo respecto a la procedencia, no de una asamblea constituyente. Han perdido la oportunidad. Entonces, ustedes creen que va a haber una segunda propuesta, tercera, cuarta, quinta, sexta, todas las van a perder. O sea, ese camino está terminado. El otro camino, que por acá hay dos posibilidades de hacer los andar con el a través del artículo 206 o a través del artículo 34, que requería en el directo, una interpretación mal hecha, digamos, de parte de Bermejo. ¿no? Y para esto se necesitaba tener dos millones y medio de firmas más o menos. Pero está en un error, pues, porque presentado el proyecto ley en el Congreso, esa mayoría también la va a rechazar. ¿Ya? Entonces no pueden hacer referéndum directo. ¿Qué cosa les queda? Solamente hay dos posibilidades en ese punto. ¿no? restaurar la Constitución de 79? o aceptar el adelanto de elecciones. Descartemos, primeramente, lo segundo. ¿Conviene al país, conviene a los peruanos, un adelanto de elecciones? ¿Conviene a Castillo, conviene a Perú Libre, un adelanto de elecciones? Objetivamente, no. ¿Por qué? Ya nosotros hemos hecho la corrida en computadora, hemos hecho todo el análisis estadístico electoral, en una nueva elección, este, Perú Libre va a desaparecer como partido político. No va a llegar al 5% de votos. Se lo digo a Cerrón en ese trabajo gratis, que, que, que, que, que la información que trastornó en este momento no va a pasar el 5% si se convocan a nuevas elecciones. Entonces sería enterrarse, no, no van a tener los treinta y tantos representantes, de congresistas que tuvieron el año pasado. Y van a tener 4 o 5, pero cuando le no pasa a la valla, no entra. Esa es una información científica, objetiva. ¿Te conviene a, a, a Pedro Castillo entregar el poder? No, yo se lo dije. Si entregas el poder, te vas a ir a la cárcel. Para que ya no vuelva a ser presidente jamás. Entonces, por eso que ustedes leen, ¿no es cierto?, que Renovación y todas las fuerzas fugifascistas están apuradas para aprobar ese proyecto de ley, ¿no? Porque les, no, no importa si van ellos, eh, del Congreso se va Castillo y ellos vuelven a ganar la elección presidencial y vuelven a ganar la elección congresal. Porque eh, Perú Libre va a desaparecer electoralmente, quedará como una fuerza este, de dinero. Lo digo hoy y ahora, para que no me digan después de que no les dije, es un suicidio político para ellos, porque yo he replanteado, digamos, este, el análisis luego de haber obtenido información estadística. Entonces, esto estaba decapado. Entonces, si no acepta Castillo entregar el poder, la presidencia, entonces la derecha va a dirigir sus misiles hacia la Constitución Constitucional Entonces, ahí va a centrar el fuego Es una maniobra política, ¿no es cierto? Como lo que hacen los rusos, se retiran de Kiev y concentran toda la fuerza la potencia de fuego en el Maripor. Hoy día les parece que ya cayó Entonces, con esa en ciudad caída digamos, tienen controlada toda la costa sur de, de Ucrania O sea, le están cortando, ¿qué cosa? Le están cortando la entrada de dinero, exportaciones. O sea, los rusos están controlando el mar en estos momentos. Y eso se complementa con otra, la captura de Odessa, con eso ya está, están liquidados los, este, la gente ucrania, los americanos están liquidados. Entonces Putin va a poder resistir, sí resiste. Entonces eso es estrategia. Entonces la derecha va a recogucar su fuerza a la acusación. Va a apostar todo ahí. ¿Por qué? Porque tienen los 54 votos. Tienen 54 votos. ¿Ya? Para inhabilitarlo, para destituirlo o para suspenderlo, como ustedes quieran. ¿Tiene problemas en este punto Castillo? Claro que sí. Porque ya fíjense, la parte política, la parte económica, ahora cede, ¿no es cierto? Su lugar a la estrategia legal. Castillo no tiene abogado. que debería digamos este entender. Castillo tiene cuatro procesos. Cuatro procesos para que vean ¿cómo, cómo, cómo se maneja la, la, la, la política, digamos, de la mano con. Uno, el proceso por la mano de antiguos. Y está en el destino Dos. Tiene el proceso de tráfico. De tesis Tres. Tiene el proceso por el delito de traición a la patria. Y tiene un cuarto, que en este momento no me acuerdo. Un cuarto proceso. Voy a ver si me acuerdo. ¿por qué? Porque ha dejado en las bocas de la señorita Carolina López toda la imputación contra él. ¿Por qué? Porque esta señora ha dicho que Castillo es el jefe de la organización criminal. Entonces, eso es terrible, ¿no es cierto? Porque se puede salvar el Pacheco, se puede salvar Carolina López, ¿no? pero a que lo voy a condenar, si sí, hay que prosperar esa, esa denuncia, esa presidenta, si ¿Sí? es que no se defiende. ¿Puede defenderse? Sí, pero tiene que tener pues abogados, como son como los médicos, ¿no? especializados en este asunto. Cualquier parrillero no puede, por más abogado que sea, digamos, entrar en esa defensa. Ya les expliqué a ustedes, ¿no es cierto?, que la casa de Jesús era un abogado mañoso, ¿no? Es un abogado que no tiene bandera. Y ha planteado la posición de la señora Carolina ¿no? con la finalidad de... Sacarla del problema, digamos, y hundir pues ahora. ¿Qué castillo, no hay que algunos más chicos, porque algunos más chicos tienen más todo. El problema del plagio, ya lo involucraron, entonces este, eso le puede acargar una condena si sí. es ¿Sí que no se sabe defender. Porque le han pedido tres delitos, ¿no que es son 8 más 6, 14 más 4, más 6, 20 años. Por eso, me intento. Eso es manejable, sí, pero hay que conocer, hay que saberlo. Pero el error de cerrón y esa condena de que le pusieron de cuatro años se le pusieron porque no supo defenderse, no tuvo abogado, ¿sabes? no especializado. Bueno, ¿Por qué le dije esto? Porque yo soy opuesto. No yo sé cómo juegan sus fichas los fiscales y los jueces uno tiene que saber manejarse, ¿no es cierto?, en ese ambiente. ¿Perdón? Ese, el proceso... Este es el más peligroso. eso es un misil que va dirigido dirigido a, a la línea de rotación del, bu del, del, del buque de, de Castilla. Esto es peligroso. ¿Ya? ¿Por qué? Además, porque este es un problema de derecho constitucional penal o, o Derecho Penal Constitucional, como quieran llamarlo ustedes, no es un problema de, de solamente de Constitucional. Tú, un abogado ahí, que es un, es un burro, una ley que se puede leer ahí, este, usted, usted lo ve en serio Que fue un papel que, que es... El cual no puede, ni, yo no sé cómo puede haber <coughs> contratado ese abogado. Es un mediocre, es un, es un conocido realmente, ¿no? El cuello Blanco. si, conocidísimo, conocidísimo, el Pueblo en lugar de defenderlo, entonces ese abogado, no sé, tiene que buscar un abogado que conozca de derecho penal, que conozca el derecho constitucional y podría, podría todavía controlar ese proceso. Esto es en estos momentos lo más importante. Hay un cuarto proceso. Hay un cuarto proceso. semana pasada, y he vuelto a reestudiar el asunto, la única salvación que tiene Castillo digamos, es, restaurar la constitución de 79. Fíjense, hay un artículo que autoriza al referéndum. se lo voy a leer, que no se los había leído, entonces el artículo 64 dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente, esto se llama democracia directa. Esto se llama referéndum, Esto se llama plebiscito. Esto se llama consulta popular. ¿Ya? Este artículo no está en la constitución del año 93. Lo suprimieron. ¿Ya? Esa es la llave maestra. Y por eso me dije a ustedes, ¿no? Con la restauración de la constitución del 79 estamos aplicando un principio político, ¿no? Un paso adelante, dos pasos atrás. Los que saben de política me van a entender. ¿No? Cerrón debe entender esto. ¿No? Ese principio es fundamental. ¿Ya? Tienes que retroceder para luego volver a avanzar. El restituir... La constitución del 79, que es la constitución en, en buena cuenta de Fernando Belaún, de la UNDE y de Popular, porque fue de la UNDE el 28 de julio que la firmó. La UNDE que podría sacarle la castiga de este problema. No existe otra día una vez mirada. la posibilidad del referéndum por la Asamblea Constituyente a través del artículo 206. No existe. Así también una segunda, tercera, cuarta o quinta, o, plan o los no, es, no es posible. No hay salida por ese lado, señores. La única salida que les queda ahora, bueno, pero si es bruto, si son brutos van a insistir, van a insistir, van a insistir. Así ustedes muevan a, a 100.000, 200.000, un millón de peruanos en marcha y todo, no van a poder entrar. Y lo que van a hacer ustedes es acelerar el, el, la, la destitución de, de Castillo, porque le dan a la derecha la causal para vacarlo, o para destituirlo. Ya, entonces, la única salida es restaurar un partido con dos tiempos. Primero, restauramos, no hay ningún problema, escuché a alguna gente que decía ¿eh? de que la constitución del 93 había derogado a la constitución, jamás la derogó. Ustedes, yo los reto, los emplazo y les regalo dos libros, tres libros o cuatro libros de mis colecciones. Que me digan en qué artículo de la Constitución del 93 se dice, ¿no? dice la Constitución de 1979. No existe. Y en aplicación, ¿no es cierto?, de la Declaración Universal, los, los principios jurídicos, una ley solamente se deroga por otra ley. Y la derogación tiene que ser expresa, expresada en el documento. Y ustedes, en los 206 artículos de la Constitución Fujimontesinista, no van a encontrar la palabra de noves o robes, porque ese es el término jurídico que utiliza. Primera cuestión. La segunda cuestión. La Constitución Fujimontesinista, aparte de que tiene un origen espurio, es un origen irritó que es producto de un golpe de Estado, no tiene principio de legitimación. Y al no tener principio de legitimación, no tiene principio de legalidad. Porque la legitimación es lo que le da legalidad constitucionalmente a una carta política. ¿Por qué no tiene principio de legitimación? Porque esto no fue producto del cumplimiento es lo que se llama el Tracto Sucesivo Constitucional. Porque el artículo 306 de la Carta Política, el 79, es la que pre prevé la forma como se hacía la reforma de la Constitución. Es lo que acaban ustedes de escuchar, digamos, este, a, la, a esta Comisión de Constitución para rechazar el, el proyecto que presenta el presidente Castillo para pedir la reforma de, de la Constitución y la convocatoria a un referéndum para... El, y lo dicen, ¿no?, que... Eso no tiene legitimación constitucional porque no se ampara en ningún artículo de la constitución fujimontesinista. Claro que sí. Entonces, por lo tanto, ¿sí? rechazamos este, ese proyecto de ley. Lo mismo se aplica a esta constitución fujimontesinista. ¿Qué norma autorizó a que se convoque a una... a un Congreso constituyente? No, existe norma alguna pero todavía. No tiene principio de legitimación. Y segundo, el... El Congreso Constituyente que hizo esta constitución no fue poder constituyente. Fue la sola voluntad del dictador y de la cúpula fujimontesunista, sí, cívico-militar que gobernaba el país en, en, en alianza con los intereses transnacionales. O sea, esto no fue hecho por el poder constituyente. ¿Por qué? Porque fue un Congreso, todo un Congreso. Hay diferencia entre una asamblea y un Congreso. Asamblea constituyente sí es poder constituyente. Que es el poder incondicionado, absoluto, supremo, creador de un sistema jurídico, creador, incausado, creador, eh, no creado, por nadie, sino por sí mismo, sino porque el poder constituyente tiene un factor de inmanencia. O sea, se explica por sí mismo. Esto no. Esto no es poder constituyente, esto es congreso constituyente que deriva de la voluntad del dictador Alberto Fujimori. Fue un golpe de Estado. Oigan, con esos dos argumentos, no hay ninguna acción legal que te pueda impedir la restauración de la Carta del año 79. Ahora, ahora muchos imbéciles dicen ¿no? que yo soy aprista, que, que, que quiero restaurar la Constitución del 70. De, de, ¿Por qué te dirá a la torre? Así, señores, todos saben, bueno, lo que me han escuchado, mi convicción humanista, ¿no? de una sociedad humanista, de una política humanista, de una economía humanista. Y que había combatido a Lapra, que es este, que, que, que es este, el partido de la corrupción. Pero acá esto no es allá de la torre, señores. Fíjense, acá acá, acá están los acá están los padres fundadores de la izquierda, ¿no es cierto? Raúl Acosta este, Salas del Partido Comunista, Antonio Aragón Gallego del Partido Socialista, Hugo Blanco Galdos del Frente Izquierda de Revolucionario, Juan Castillo Sánchez de la Federación de Bancar, doctor Pober París de la Federación el de Paredes, la Minera, y en no encuentro en Sánchez sí de la Federación Minera. Ricardo Tavilla Chávez la Zoom Minera, Javier de Consejo Cisneros de Vanguardia Revolucionaria, Luis Albergado Vejar del Partido Comunista, Jorge del Pago de Chávez del Partido Comunista, este, este, este Disible Mariati, Miguel Echandí Urbina del Partido Socialista, Enrique este, este Fernández Chacón del Partido Trotskista, el actual lo que aparece en Cocheo de Drácula, está aquí en esta este constituyente. Y me en España que no defiende esta constitución, que señor Garra Ramírez, que era el presidente de la CGTP, el doble Quiqueta, que era el presidente del José de la Federación Minera de San Pasco, Carlos Matica Santisteban, que era un profesor de la, de la Uni, Abelino Mararias, que era el presidente de la Confederación este, Nacional Agraria, César Mateo Moya, que era este, líder sindical, magisterial, Antonio Mesa Cuadra de la Federación Médica, Ricardo y Chapiro, que era otro troquista, el partido este troquista, Saturnino o sea, Paredes, jefe de Bandera Roja, ¿no es cierto? El partido Comunista Peruano, eh, que dio origen a, a todas las facciones que están en la Plaza de Martín, ¿no es cierto? Y este es el, el, el, el, el abuelo putativo de todos los que están en la Plaza de Martín, ¿no es cierto? Lo unieron Figueroa del Partido Socialista, Alberto Ruizel del Partido Socialista, Herm... entonces Sánchez Fajardo, de la... este cantante de la zona andina, y así por el estilo. Este... Ellos son los que hicieron esta constitución. Los, los fundadores de... De... De... de la izquierda peruana. Ahora, esta es la izquierda, digamos, obrera. la ¿No? de... de... izquierda sindical, la izquierda agraria, que en de ese momento llevó a cabo los grandes paros en el Perú. ¿no? ¿Ustedes creen que ese error, el Bellido, este, el otro señor este, Bermejo, se puede, le llegan a la punta de los zapatos a estos grandes líderes históricos de la esquema peruana? Verónica Mendoza. ¿Ustedes creen que alguno de estos les puede llegar a En absoluto, pues señores. Entonces lo que quieren es una constitución para poner su nombre no en una nueva constitución. Y para legalizar todo el robo, el saqueo que han habido en estos últimos 30 años. O sea, no hay una explicación racional, lógica. He visto la intervención de una serie de gente, digamos, que no tienen conocimiento. Eh, que hablan de que falta el apoyo de MASA, esto no necesita tener apoyo de MASA, esto se es, eh, por si solo, ¿no? o sea, no se tiene que imponer en algún momento de la historia política del Perú. Yo les que si no lo hacen ellos, no, lo haremos nosotros, pues. Eso, para mí, es una convicción. Ya, termino entonces, señores, esta parte, para contestar las preguntas. Está la acusación, la restauración, lo de Sundar es, es una bronca de los Caliares con la mafia de la ex ANR, ¿no? Están disputándose dinero, privilegios, contratos. Vamos a ver ahora sí las preguntas. Vamos a las preguntas, Ahora sí, señoras, les contesto las preguntas. Compartan, señores, les pido por favor que compartan. Esta información es fundamental. A ver. En, en, en no, que, entonces no queda otra que restaurar la constitución y hay que olvidarnos de la nueva, claro que, por, por ahora, claro que sí pues Ya en un segundo tiempo convocamos a la Asamblea constituyente, de la nueva constitución aunque no tiene nada que variar, acá, acá, como dije, acá tengo la este es el proyecto de nueva constitución, trabajado por nosotros acá he este, agregado cerca de 50 derechos nuevos es una constitución pues, actualizada superior, ¿no es cierto?, a la, a la que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, y mucho mejor que la del 79. Por ejemplo, acá están los derechos que faltaban, ¿no? Solamente le voy a leer algunos de ellos. Derecho a acceder a la información en asuntos públicos, y el derecho a la identidad étnica, cultural y lingüística, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, el, el derecho a la, a, a la verdad, ¿no?, el derecho al pueblo con la son todos los hechos. Eh, derecho a los alimentos de calidad, que permitan un nivel de sustancia mínima. El derecho a la familia a tener una vivienda digna y decorosa. El, el Estado debe promover planes de vivienda de interés social. Derecho al medio ambiente, salvo para el desarrollo y, de la, y ecológico de, de los ciudadanos. Conservación de ecosistemas, biodiversidad, integridad del patrimonio genético, del daño ambiental. El respeto a la naturaleza, ¿no? el, la sanción al daño de la degradación y el medioambiental. Acá el derecho a no ser sometida a intervención quirúrgica, examen médico eh, o laboratorio análogo sin consentimiento de la víctima, el derecho de los consumidores y usuarios, derecho a la información, a la tecnología de información, Internet, la difusión, el derecho a promover el Estado tiene la obligación de promover el desarrollo económico, de, sustentable, con erradicación de la pobreza. Bueno, y sin cuenta de derechos más si sí, hemos actualizado esto de, de tal manera de que de no digan que, que la constitución está viejita o está desactualizada ya qué más dice acá a ver dice acá Javier de García con gran patriota claro que sí no tenemos lo no que veremos Alan García nos llevó la inflación, claro que sí, de 2000%, pero la Constitución del 79 no tiene nada que ver con lo que hizo Alan García, señores. Eso es política económica, ¿no es cierto? Errónea, equivocada, no tiene nada que ver, al contrario, ya les he explicado a ustedes. A ver, ahora las la pregunta. Si la Carta de Spurio de los no tiene legitimidad, entonces no es legal el rechazo de una Asamblea. No es legal, pero tiene la fuerza, pues. Tiene fuerza aquí en los votos. De, de los votos con de la del de 79, no la puedes tú, este, no puedes derrotar con marchas, tirando piedras, incendiendo el Congreso, no puedes, te meten a la cárcel 25 años, no se puede. se Los que creen que la solución es incendiar el Congreso, están equivocados. Ya, me preguntan de la ley 27600, es una ley que está vigente. ¿no? que autoriza que el Congreso, el Congreso, cualquier Congreso, ¿no es cierto? Acá dice, aquí es la ley. Dice, eh, la Comisión de Constitución, dice, eh, elaborarán proyectos de reforma total de la Constitución sobre la base de la Constitución de 1979. O sea, están incumpliendo un mandato constitucional. ¿Ya? Hasta la fecha. O sea, si, si Perú y tendría mayoría, tendría 66 y... votos, podría este, aplicar esta norma y hacer la reforma de la Constitución. Pero, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué no soy partidario de la 2360? ¿Por qué? Porque esta, esta, ley, esta ley dejaría vigente, digamos, la Carta del 93, la Fujimori siniestra. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es anular la Constitución de Fujimori. Por eso, que no, no, yo no soy partidario de aplicar esta norma. Porque esta norma fue introducida por el fujimontesinismo una vez que fue derrotado Fujimori, se exilió en Japón, dejó a sus esbirros, a sus agentes para que torpedeen esto, digamos, este, porque ya había un acuerdo en el Congreso ¿no? para que se restaure. Estoy hablando del año 2001. Cuando Fujimori se escapa a Japón, el nuevo Congreso se, se forma el nuevo Congreso y ya se toma el acuerdo de restaurar la constitución del año 79 de anular la Constitución del, de, de Fujimori. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, Confíen en las grandes corporaciones, los americanos, los chilenos, los ingleses, los, todo el mundo se mueve para evitar que se restaure la Carta del año 79. Porque habían hecho contratos pues, desde el año 92, al, al 2001 habían hecho contratos, donde habían privatizado todas las empresas públicas, donde habían saqueado el Perú. Y ellos sabían ¿no? que si, si en 2001 se restauraba la Carta del 79, ellos perdían esas empresas por haber este, comprado, digamos, durante una dictadura. Entonces fueron a comprar, se burlaron, corrompieron a esos congresistas. A los apristas, a los populistas. Inclusive a gente izquierda, los corrompieron, los compraron. ¿Y qué cosa hicieron? Encarpetaron. Había un proyecto de ley para restaurar la, la carta del, del año 29. Esa es la verdad. Y el doctor Salaverri el doctor no conoce pues, no, no es especialista en esta cosa, ¿no? No, no, no, no, no, no. Zapatero, a tus zapatos cuál es la diferencia entre drogar y anular que la anulación tiene efectos retroactivos hacia atrás pero compartan, pues ahora voy a entrar a la conversación con Castillo, pero compartan, compartan Aquí quiero ya terminar esto de la carta del 79 Acá, eh, era que dice, ¿por qué los de se, se, se agarran de que la carta del de de de de, de, de año 93 fue sometida a un referéndum, pues, pues, pero eso es una farsa Tuimuri, este, este, como dictador convocó para el día 30 de octubre del año 93 a un referéndum supuestamente para que el pueblo se pronuncia. Pero sé que ese referéndum fue una, un fraude, señores, un fraude. Por su origen, el que la convocó era un dictador, no era un presidente constitucional. Para que tenga validez, el referéndum, tiene que ser por una autoridad legitimada para orar. Pregunta: ¿Fujimori estaba legitimado para convocar al referéndum? En no puede. Porque era un dictador que había cerrado el Congreso, había cerrado el, el Poder Judicial, había este, pisoteado la Constitución. Él no podía convocar al referéndum. eso fue un fraude. si era la ayuda de la Liga de los sistemas, es perfecto y se le los los Compartan, por favor. Es que, es que las grandes corporaciones se han dado cuenta, ustedes no, no sé si han visto ustedes ahí el programa de de Willax. El programa de debate pero ahora están haciendo este están haciendo documentales sobre el desastre del gobierno de Alan García del año 85-90, ¿no? Y le están echando la culpa en la Constitución del año 79, como si el desastre de García fue la culpa de la Constitución. Y eso es falso, pues porque no tiene nada que ver uno con lo otro, ¿no? No conviene la 27.500 que no conviene. Ya. ¿Conviene retirar la Zafedí? Claro que sí, pues. Las salida no tiene sentido, pero es un negocio con los grandes bancos y financieros, ¿no? que, que, que trabajan con, ese, con la plata de ustedes, la plata de ustedes que, que les descuentan cada mes. Eso va a un fondo, ¿no es cierto? Se capitaliza individualmente y luego se hace un buen paquete y eso pasa, digamos, a ser administrado por estas este, administradoras de fondos. Y con eso financian todos sus proyectos empresariales. Telefónica, la vacu, el de crédito. Consiguen dinero a precio huevo, que no lo consiguen afuera, pues en el exterior. Y a ustedes le pagan un interés miserable, ¿no es cierto?, por su, por su fondo. Es el gran negocio del siglo, ¿no? El doctor, a me dice, doctor, y el, el, el tribunal constitucional no tiene dinero. Este Porque si, si, si se quiere meter, el tribunal, tribunal constitucional es un poder constituido, él no se puede enfrentar a un poder constituyente, que es el que hizo la carta del 79. El tribunal estaría cometiendo un delito. Y lo único que, si le plantean una demanda en el tribunal, lo único que va a hacer el, el, el tribunal es abstenerse, ¿no? ¿Por qué? Porque van, van a decir, como somos poder constituidos, nosotros no podemos discutir un asunto que tiene origen de naturaleza constituyente. ¿Ya? Así de simple. Se van a lavar la mano Porque si se hicieran lo contrario, todos esos miembros del tribunal se van a la cárcel. Porque así lo manda el artículo 300 vean el artículo 307! ¿ve? ¡Se van a la cárcel! Porque al contrario, los del tribunal deben colaborar a restablecer el imperio de esa Constitución. O sea, la Constitución del 93, la sección se sostiene por la fuerza, por la, por la fuerza de los hechos, pero no se sostiene por la legitimidad, por la legalidad, por, el, por, por una cuestión de yure. Y la historia del mundo, la historia de Occidente, la historia del Perú, señala claramente que eso no dura mucho. Ya les expliqué que hay dos precedentes acá en el Perú. El año de 1826, cuando Bolívar anuló la Constitución del año 23. Cuando cayó, digamos, este Bolívar, se restituyó la vigencia de la Constitución del año 1823. Y el año 1867, cuando María Ignacio Vidalco dio un golpe de Estado y anuló la Constitución de 1860. Cuando cayó el general este Ignacio Vidalco, se restituyó la Constitución del año 1860 y se anuló la Constitución de 1867. Sí, hay precedentes, señores. O sea, no es un invento mío, ¿ya? sino que tienen que leer algo de historia constitucional. O sea, el, el, el presidente tiene todo de su lado, sino que el problema que tiene el Castillo es que está rodeado de unos alacranes, de unos, este, de unos lobos, de unos zorros ahí, ¿no? Ya, como esto está claro, me parece... Ya, vamos a ver lo de Castillo. Miren, hay un principio político, ¿no es cierto? Que siempre lo he usado en mi vida. Yo puedo conversar hasta con el diablo. ¿Ya? Eso que quede claro. El hecho de que yo converse con el diablo no me convierte a mí pues, en una persona mala. ¿no ¿No? Porque la política es un arte, ¿no? es una dialéctica ¿no? de posiciones, de intereses. Ahora digo, pero mi interés no es en interés personal, ¿sí? eso se lo digo con toda claridad, porque yo tengo todo, ¿me gracias a mi madre, gracias a mis maestros, gracias a mis amigos, tengo trabajo, tengo mucho trabajo ahora en el exterior, no viajo físicamente porque tengo la posibilidad de internet, Creo que tengo que trabajar por eso a través de los Pero para conversar con el diablo, jamás ustedes se sienten en una mesa de madera. Es el principio fundamental. ¿Por qué? Eh? Ah, yo les hago esa pregunta y yo les regalo mil libros y que me, y que me contestan yo Solamente les no doy un minuto de plazo. ¿Por qué para conversar con el diablo no pueden sentarse ustedes en una mesa de madera? Un minuto. Contamos a partir de ahora. Si son inteligentes y... Sí saben, digamos, este, ubicar las, los principios en la cuenta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo? ¿Por qué para conversar con el diablo tienes que, por lo menos, conversar con una mesa de acero, pues? No, no, no es la tema, eso es, es sentido común. Eso tiene una profundidad. El diablo, dice, sabe más por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Mira, en, el caso de, en el caso de Castillo, eso no funciona. Porque Castillo no es tan viejo, no tiene mucha experiencia política. Yo quizás tenga más experiencia política que Castillo, ¿no? Este, Ricardo Eldermo tiene mucho más experiencia política que él es una política práctica, yo les he dicho a ustedes que, que yo de San Marcos los 15 años, yo he sido dirigente, universitario, a citar, ¿no? entonces yo he jugado en las la, la grandes ligas, tengo mis galones, todos los que me conocen saben, ¿no es cierto?, que hemos combatido allá los zapistas, los hemos sacado así, no a pañuelazos como ahora, este, hemos sacado como, si saca, como los hombres sacan, digamos, este, en una contienda política, ¿no? no como en la Plaza Martín, que hay que que se miran a, a pestañazos, ustedes ven allá los que están ahí, en en esos famosos debates, ¿no? Que se, se disfrazan de, de indios, hay otros, este, ¿no? Y se, se mira, se toquetea, un poco más, y se da este... a pestañazos, ¿no? En, en la política no es así, señores. ¿No es cierto? A nosotros los zapistas nos este, atacaban con perros, con armas, con cadenas, con bombas, con explosivos. Y nosotros teníamos que responder, pues, de la, de la única manera como se responde, ¿no es cierto? Políticamente, ¿no? Ahora los zapistas ¿qué cosas son? Ya, este, ya no hay muchos, como les explicaba una un ¿no? Ya no tienen guardia dorada. La mayoría de ellos, con los que quedan, ¿no? Los restos de la pista son gente que, que se cuida más de las uñas, del de, de, de las cejas y otras cosas más, ¿no? Ya no la pista. El agua murió con García. El, el, este, García lo llevó al poder y García lo, lo destruyó Se llevó a la tumba. La... Por eso que no pueden levantar, ¿no es cierto? Este, escribir un partido. Porque fue la, tal, la metástasis. Igual que el PTC, ¿no? Y por eso, como no puede el PPC, como no puede la derecha, no han inventado ahora la versión de los libertarios, los partidos liberales, que, que, que es un partido, pues, este, de dinosaurio, un partido de, de gente, digamos, ultraconservadora, que quiere traer al 2022, principios del año 1700, los muertos un nuevo paquete, ¿no es cierto?, y tiene como ahorita a un, a un dinosaurio como Billet, que dice que es economista, que es un, un psicópata más, que ustedes lo ven ahí eh, en sus videos, digamos, despotricando contra mujeres, que no, no piensan como él, ¿no es cierto?, sosteniendo una verdad, digamos, que ha sido refutada. Y lee mal, digamos, a todos los, a los, a los padres liberales, a todos los austriacos, ¿no es cierto?, a Bonniz, a Hayek. Entonces, este, uno tiene que ubicarse, ¿no?, ya. Entonces, este, yo me fui, pues, este, a hablar con Castillo, no, este, yo pensé que era una cuestión donde él tenía conciencia, ¿no es cierto?, de, de, de lo que, que estaba pasando en el país. Y la verdad que yo lo llamé, ¿eh? por si acaso. Yo jamás he llamado, eso que quede claro. Yo no busco trabajo empleo. Acá hay un, acá hay un interés este, tipo patriótico, ¿no es cierto?, el Ricardo, digamos que es, el, digamos, que es el, el hombre con experiencia política conoce, digamos, las dimensiones de todo esto de lo que ocurrió, Se o sea, el testigo eh, la situación es de que yo debí debía haber dicho que no ¿por qué? porque me podía comprometer con una corrupción que no me comprometí a nada, de todo, yo he ido Escuchar, exponer, digamos, una situación política de mi patria. ¿No? Lo que yo creo, digamos, que... ¿Cuál es la salida que el Perú tiene? Ante el desgobierno, ante la anarquía, ante la situación en la que nos encontramos. Pero... El presidente está prisionero. ¿No? un grupo de asesores, que reemplazó a otro grupo de asesores, que no le dan salida a, a los problemas que tiene el Perú ni a los problemas que, que tiene Castillo al contrario, lo están este, llevando digamos a problemas mucho más grandes. gente que lo rodea, porque no tiene claridad, ¿no es cierto?, ninguna una estrategia, no tiene estrategia. No tiene sentido en la política. Entonces el problema está acá, ¿no? Yo le este, he expuesto, no es claramente, qué cosas necesita el pueblo él tiene que tomar decisiones, ¿cierto? si este se tiene salvado y, y, y dije claro, linda, ¿no? De si las cosas iban a costar, otras cosas iban a, a llegar, le estoy y había, tenía que actuarse hoy, ahora, ¿no? no mañana, no irme a pensar a la almohada, tomar este, eh, evaluar entonces el problema es si podrá tomar la decisión, ¿no? Que lo camino en Entonces, ya es un problema de personalidad. El campo fue claro, preciso, respecto a lo que el país necesita. Yo he planteado la situación, las cifras en las que nos encontramos en el Perú. Y hizo una prognosis. Ahora, eh, si yo fuera el presidente, yo mismo, no, no, no, no hubiese esperado el 23 de julio, porque los gobiernos se estructuran, ganarán la segunda vuelta. Ya al, al, al, al segundo día tengo armado el tipo de gobierno, tengo armado la estrategia, el plan de lo que voy a hacer, contrainteligencia ha perdido nueve meses y el tiempo juega en contra del gobierno el tiempo juega en contra del gobierno no, y cada día que pasa cada día que pasa digamos este abona a su salida ¿Ya? y más aún ya eso linda con el problema de de su libertad personal. ¿Est esto ¿Si de acá, señores, esto acá, esto de acá es una tontería. Yo se lo digo como, ¿he sido juez? Estos procesos son pura... Yo he un puro inflador. En política se llama, ¿no? Lo han sobredimensionado. Han hecho psicosociales, han hecho toda una novela, han hecho toda una historia. Para... Si al presidente, no fíjese a día de hoy, ¿no? Eh, el comercio saco, ¿no? Hace todo una historia de escuela importada. Dice que el Palacio ocultó a la fiscalía con la editorial visitada en los Orientes Castellos. ¿Cuántas Con planos, con detalles, con cartón. Pues, pues, es que esa es una tontería, pues. El es que, es que de esto va a decir hay un completo una conspiración. De, de una banda que está en el Palacio Pero Es que esto es una tontería. De gente que ha ido a visitarlo, a Pero no hay evidencia empírica todavía y que en esas reuniones se ha transado digamos proyectos obras dinero este depósitos en bancos chinos eso es lo que yo veo objetivamente en, en bancos este americanos lo único que hay son los 20 mil dólares que encontraron a este señor este Bruno Pacheco y que ya más o menos se, se tiene una idea ¿no? de que eso fue una coima que se pidió para justificar un ascenso de un de un general. Ahora, que si eso sabía Castillo no sabía, es otra cosa. Porque yo no pongo la mano su fuego por Castillo tampoco, ¿no? Sí, solamente estoy dando a ustedes como analista político los hechos, los datos que yo estoy mirando. ¿No? Y bueno, está recontra, pues, este infiltrado, es, entonces, es, es, está lleno de espías, de topos. Tiene topos dentro, digamos, del propio palacio, ¿no? Ahora, no sé si... yo les dije, Pues ¿Se sí. sí. Es salida. ¿Tiene salida? Tiene salida. Sí, es ¿Cuál es la salida? ¿Cómo, cómo, cómo es el eso? ¿Ya? ¿Todavía se puede salvar? Todavía se puede salvar. Pero tiene que dependerse, ¿no? De todo ese entorno corrupto, traicionero, intrigante, una, son una banda, entre ellos mismos se apoyan, son una banda de intrigantes. ¿Por qué? Por, por colocar a su gente en, en cuota de poder. Entonces, este, muchos, como dice acá, son muchos peseteros, es la palabra, ¿no? Ver, no lo digo yo, lo dice Graciela de Gregaray. Hay muchos peseteros que jamás en su vida ganan pues, 15.000, 30.000 soles soles. ¿no? pero que son los asesores que están ahí rodeando, ¿no?, que les soplan al oído. Cuando Castillo va a decir algo, viene el otro y dice que no, no lo firmes, no lo hagas. Entonces, así no se puede gobernar, ¿no? ¿no? Ya. Entonces, amigos, eh... yo no tengo de mi interés claramente es, es, es, es, eso se lo dije a Castillo de la Roma, que tuve el año pasado, en mayo. Eso es los dominio público, ¿no es cierto?, que, pero me, me preocupa en mi país, ¿no? De ver este, tanta suciedad, tantos intereses, tanto dinero que se mueve debajo de la... ¿no? Y, y Ricardo tampoco tiene ningún interés. Ustedes saben que Ricardo ha recuperado un, su canal de televisión, una radio que, que le habían usurpado. La frecuencia 103.9 me parece. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad tiene un canal que vale millones de soles, Ricardo? De... ¿Se encuentra? O sea, ¿qué creen que, vamos, que Ricardo va a pedir un puesto? que voy a pedir un puesto? En absoluto. A Ricardo le, le preocupa el Perú, le preocupa el país. Y en eso nosotros tenemos identidad. Eso es lo que me une a Ricardo. No pienso en él. En mi, en mi bolsillo, porque esos problemas yo lo tengo solucionado lo que tiene solucionado este Ricardo ¿no? pero él tiene él tiene en su en sus la ¿no? ahora este si es inteligente yo creo que debe tomar una decisión esta semana porque si demora más este nos van a liquidar y bueno buenas noches los pastores empezaremos pues la nueva campaña política presidencial y como entonces ahí que van a prueba para que se van a perder todos estos que están, estos fachosos que están ahí en, detrás de, de Castillo, que están viviendo, la tira de corruptos, de canapales, que por defender de sus intereses personales, su bolsillo, digamos, no les interesa acá la, la suerte del de presidente, ¿no? la gente de Sendero, de Morales, que está ahí recolocándose a su gente, porque tampoco les interesa el castillo, ¿eh? esta gente es dije en una oportunidad le meterán un par de patadas, un chavo, castillo y ellos seguirán pues, porque bueno, lo que ellos, ellos quieren es rearticularse, ¿no? eh, ganar, digamos, este, ganar este, a los jóvenes, ¿no? eh, sería un suicidio, ¿no es cierto?, de que retorne con Verónica Mendoza, ¿no? Y no los que ese sería el error más grave que, que, que, que cometería, ¿no? Porque con esa gente no hay punto de, de transacción, porque ellos tienen sus intereses de, de grupo son gente muy cerrada, son gente racista. Que lo venga, el eh, cabrero lo venga lo, costudo como un cerrado o como un atostado más, No, no forma parte de su élite, ¿no es cierto? Y si lo soportan es sencillamente, ¿por qué? Porque les ha dado pelo ministerio, ¿no? ¿Ya? Eso, claridad, ¿no? Y la gente de Chota, ¿no? La, tiene que apartarse la gente de Chota, ¿no? ¿Por qué? Porque los Chotanos son los que tienen estos problemas, ¿no? Por, por, por hacerle... Como Castillo es un tipo muy sano. Por hacerle favor a Portaén, para Paisaén, a aprender como explorar... Un amigo de un chotano, digamos, para que sea coronel en general, se metió en problemas estúpidamente. O para devolver el favor al dueño de Zaratea, se mete en problemas estúpidamente. ¿Ya? O sea, no es pues en la mafia que ustedes creen que había con Kuchiski, que había con Mala, que había con, con Ana García, con Vizcarra, con Sagasti, con ¿no? Es, es, es, eso es mafia, ¿no? No, la gente de Castilla tiene León tiene peseteros, ¿no es cierto?, y Ganapales. Ustedes no van a encontrar, ¿no? Hasta el momento de toda la denuncia que han hecho castigo no, no van a encontrar una defraudación multimillonaria. ¿Ya? Que, que tiene prontuarios, claro que sí. ¿Que, que, que son gente que tiene... Claro que sí. Que ha hecho un contrato, una movida que ha llevado a sus amantes, ha llevado a sus amigos, a sus primos, parientes, sí. Pero eso no es corrupción de alto vuelo. Es corrupción menuda. Corrupción se llama corrupción bagatela. que me dicen, ¿quiénes son mis maestros? Acá está. Olvídense, acá está el de mis maestro Félix. ustedes leen este libro, lo tenía por acá, acá está. Lean este libro de Augusto Salazar Gómez. No, acá habla del sistema de dominación política, ¿no es cierto?, eh, eh, extra, en nuestra onda, ¿no? Y yo lo leí escuchar algunas clases antes de que se muera de Salazar se Era muy joven, era un adolescente, 15 años. Era un tipo brillante, pues nada. Un sabio. El otro que me acuerdo es este, ¿no? No. un lingüista, un pañuelo de tu vida, un maestro mío, para hacer psicólogos, brillante, ¿no es cierto? Que había leído todo el narcisismo, todo el enemigo y Teresa, reza, o se hace una refutación brutal, ¿no es cierto? Otro lógico, Fuerman, fue fue. otro artista este, Fuerman. Otro psicólogo, ¿no? José Russo delgado. Ahí me dicen no que dice, tú eres el último samurai, me dicen que tú eres el último samarquino que ha tenido contacto con los viejos maestros. Me dicen, he tenido la suerte pues, de aprender de ellos, ¿no? o sea, de recibir toda la sabiduría de ellos. ¿no? Todavía tengo lucidez, ¿No? por eso tengo. ¿Te creen que ellos, este, mis, mis maestros iban a estar este, peseteando, iban a estar en este plan de que, que por un puesto, le llegaba altamente eso? Cuando mi mamá venía a su casa, me decían, léete este libro, léete este otro, este otro libro, ¿no? y me sorprendieron que este, este, este argumento. Ese. Yo fui aprendiendo así, señores. señores. Entonces, señores, les agradezco, les agradezco a ustedes, atención, cualquier este, comunicación, Cualquier noticia se.. se la transmitiremos. ¿no? Ustedes. El, la, a los amigos, a gratos, les pido mil disculpas a todos. Yo no soy un metrosexual, no soy un vivo, yo soy un hombre como ustedes. El día jueves, de 7 a 9, mándenme el like, yo me conecto y. Ah, no, se sí, porque que voy a estar, no, les contesto a lo que ustedes quieran. ¿Ya? Si ustedes quieren aprender la, la filosofía de la política, lean mi libro, el que les he recomendado. Si ustedes leen ese libro, les voy a traer el libro. Este libro me genera la idea para tener el marco teórico en la cabeza. Para que sepan ubicar. Cinco años me demoré en hacer este libro. Hay acá filosofía de dos mil años. Filosofía política, sociología, ética, está todo acá. Epistemología, no Si ustedes no saben eso, no saben nada por eso. Lo escribí precisamente por eso. Ahora, si quieren hacer una tesis, este libro es ¿eh? el poquito, para, su, para no tener problema de, de Castillo, ¿no? de estar plagiando. Ahora, no libro, yo eh, derecho, no soy vendedor libro. libro de libros, señores, eh, ¿cierto? Yo, mis derechos no soy seguido. Creo que no viendo libros. Pero esto me ha costado a mí, pues, ¿no es cierto? Eh, Parcialmente se explicaba que se caído este, por el estrés, este, por la tensión intelectual. ¿no? Pero ya, gracias a mi hermana, que es una doctora de un en bioquímica, ¿Logramos me eso. Estoy bien, me siento unido. Tengo que administrar mi escuela de montones. Yo soy más de 30 minutos, de mesón. Ustedes, por favor, se me pensar. Eso tiene que gastarse, ¿no es cierto? Hablo 6 horas diarias. Por eso que yo casi ni contesto el teléfono en este momento. ¿Qué podría decir? Mira. Entonces, ¿tienen tiempo si ¿Sí me sin el sí. Entonces, este... Creo que está claro todo. Yo, yo voy a entrar a... las voy a entrar a los próximos clases de esta cuestión. Por algún lado, lo de la Constitución, la, lo, la teoría constitucional está solucionada. Entremos a ver la parte seria, la parte la teoría económica, que para mí es el más importante. Vale. El problema de la sociedad de latinoamericana y del Perú es un problema económico. Si no resolvemos eso, estamos en el, no. Como dice, el, como dice el principio político, no, la economía es la expresión concentrada o la política es la expresión concentrada de la economía. Si tienen de economía, no saben nada de política. ¿Ya? Y además, ¿no es cierto? Si no saben la política, no pueden entender la guerra, ¿no? ¿Qué cosa es la guerra? La guerra es la continuación de la política por otro medio. ¿Qué medio violento, no es cierto? O sea, todo está concatenado, todo está amarrado. Eso se llama una, es una visión sistémica compleja, ¿no es cierto? Que es superior pues, a la visión marxista, ¿no? determinista y ¿no? a de todas las visiones que hay, digamos, en la ciencia social. Ahora, ¿por qué es así esto? Porque yo tengo una visión, ¿no es cierto?, de tipo trans, se llama transdisciplinaria. Integro muchos conocimientos en uno solo, en una área, ¿no?, que es la ciencia social. Entonces, este. Eso que le permite a ustedes, tienen una potencia, tienen un instrumento muy potente, ¿para qué? Para analizar la realidad. Y ahí pueden hacer ustedes progresos. ¿No? Entonces, la salvación de castillo, ya <risa> que Ricardo es mi amigo, se lo digo, ¿no? este, es Ricardo. Ahí Ricardo tiene la tarea. ¿Y será su último partido, no sé, pero la cosa está clara. El presidente tiene que tomar decisiones, ¿no? Decisiones en nuestro país son vitales porque el tiempo pasa. El tiempo, como dice el principio, el tiempo no se detiene. Entonces, amigos, me quedo acá. Ya nos estaremos viendo el próximo domingo a las 7. Pase la voz, compartan con todos los amigos que quieran ¿no? aprender algo. pues Así yo, yo aprendí de esta manera. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos bueno. vemos.